hola amigas y amigos del rincón gráfico y bienvenidos a este nuevo video tutorial para el día de hoy les explicaré cómo hacer una imagen en panorámica con adobe photoshop de manera fácil y sencilla como la que ustedes observan en pantalla que es de mi ciudad natal bogotá empecemos lo importante para lograr esto es tener varias imágenes las cuales ustedes las pueden tomar con cualquier cámara digital o con cualquier dispositivo móvil, sea tablet o sea celular, y pasarlas al ordenador. Las voy a abrir. Por lo general son unas 8 o 10 imágenes, las cuales son tomadas de manera secuencial. Esta fue la primera que tomé. Luego esta, esta, esta. Esta, esta y esta. Si ustedes observan las imágenes, digamos esta es la primera imagen, tiene estos edificios, luego la segunda tiene los mismos edificios pero más corrido, es decir que cada imagen debe tener un elemento de la imagen anterior para que cuando photoshop vaya a hacer el armado de la imagen panorámica lo haga sin ningún problema. Entonces, esencial tomarlas en secuencia, como lo explico acá. Y ahí está. A continuación, luego para hacer la imagen panorámica, simplemente nos vamos al menú archivo. Y desde el menú archivo le decimos automatizar. Esto sirve tanto en inglés, en versiones en inglés, en español o en versiones para Mac. Y Windows, simplemente le decimos menú archivo automatizar y le vamos a decir Photo Merge. En español también se llama igual Photo Merge. Le decimos Photo Merge, se nos abre esta ventana de diálogo, el cual me muestra varias opciones de imagen panorámica. Aquí donde dice eh, origen de las imágenes, simplemente le voy a decir eh, origen de los archivos, simplemente le digo usar archivos y le voy a decir adicionar las imágenes abiertas le digo ok y él automáticamente empieza a procesar observen que lo hace de manera automática Y ahí está. Recuerden que si yo quiero ocultar los paneles de Photoshop lo hago con la tecla de tabulador. Ahí está, para observarla mejor. Y ahí quedó. Ahora observen que quedaron estos cuadros que significa que no hay nada, es decir, que lo que hay ahí es transparente. Para esto vamos a editar la imagen con la herramienta de recortar o de cortar. Simplemente lo hacemos acá. Ahí está ahí está luego le damos enter para aplicar y ahí ya quedó recortada digamos acá nos falta un poco la, lo volvemos a hacer a este lado para que nos quede bien también a este lado quedó otro poco enter o doble clic con la herramienta para aplicar el recorte y ahí está nuestra imagen panorámica sin ningún problema si ustedes quieren le pueden decir menú archivo guardar recuerden que siempre debemos guardar en photoshop en, P en formato psd que es el formato nativo de photoshop esto con el fin de que de poder editar las capas más adelante sin ningún problema vamos a guardar y le decimos ok y ahí nos quedó recuerden que si la queremos guardar en otro formato simplemente le decimos menú archivo guardar como file save as y la vamos a guardar en este caso en jpg lo voy a decir guardar escogen la calidad si es máxima o baja o media le decimos OK y ahí ya no la, no la guardo automáticamente en formato JPG. La voy a abrir para verificar, ahí están las dos, en PSD y en JPG. Si ustedes quieren pueden, pueden eh, experimentar un poco con los distintos tipos que hay de Photomerge. Por ejemplo, tenemos en perspectiva cilíndrico, esférico, en collage o reposición. Entonces, digamos, si quiero que tenga un aspecto en perspectiva. Por ejemplo, vean, ahí que dan perspectiva. Obviamente para que quede bien deberíamos tomar las fotos del, del cielo o de, o de la parte de abajo del entorno. No hay ningún problema. Si quieren pueden salvar, en este caso no lo voy a hacer, ahí está. Ahora, si ustedes quieren que el procese de manera rápida, ustedes tienen que rebajarle la calidad a la imagen. Como yo le rebajo la calidad de la imagen, simplemente toman cada imagen le dan menú arch, menú imagen desde Photoshop y le dicen y le dicen tamaño de imagen o image size menú image o menú imagen tamaño de la imagen o image size y recuerden tener activa esta opción para que me escale tanto la anchura o la altura de manera proporcional modificando alguno de estos dos valores en este caso los dejé de G 1000 por 667 y a una resolución de 72 píxeles por pulgada que es una resolución baja para web y por eso me lo hace de manera rápida si intentamos hacer esto eh, con imágenes de, de alta calidad se va a demorar muchísimo yo utilice esta calidad para que no se demorara tanto haciéndolo en el video tutorial Entonces recuerden, amigos, simplemente menú archivo, automatizar, foto merge con todas sus imágenes abiertas y pueden experimentar con cada una de, de estas opciones. Le decimos adicionar imágenes abiertas, ok y en pocos segundos, ya lo saben, cada imagen debe estar en, en un tamaño bajo para que no se demore tanto a menos de que se necesite una impresión de alta calidad pues cada imagen debe estar en un tamaño grande y ahí está amigos sin ningún problema de manera fácil sencilla obtenemos imágenes panorámicas.